Buenos días y bienvenidos a un webinar que hemos repetido por las peticiones de la audiencia, CESBI Recambios por Dentro. Este seminario web trata sobre la economía circular y el consumo responsable, el círculo recurso, producto, recurso reciclado. Se quiere alargar la vida de los productos que utilizamos y reconvertirlos posteriormente en la medida de lo posible en otros nuevos y el automóvil también forma parte de ello. Su primer estadio comienza con su diseño y el procesado de las materias primas que son necesarias para su fabricación que ello también tendrá consecuencias medioambientales al final de su vida útil. Los constructores de vehículos se esfuerzan en diseñar modelos que permitan un alto porcentaje de reciclaje de sus piezas, incorporando materiales reciclados y reciclables y componentes que permitan que el vehículo sea más eficiente, usando carrocerías híbridas de aluminio, aceros de alto límite elástico, etc. También se cuida que se disminuya su peso para que consuma menos combustible y otras formas de propulsión alternativas. Un segundo estadio de esta conciencia verde es el mantenimiento del vehículo en el taller, que tendrá que realizar las operaciones necesarias minimizando su impacto medioambiental en envases, fluidos, polvos de lijado, filtros, etc. Todos estos se deben almacenar y tratar convenientemente. El último estadio es el final de la vida útil del coche, cuando todo él pasa a ser residuo. En la Unión Europea la actividad está regulada desde 2002. La legislación dice que a partir de 2021 los centros autorizados de tratamiento, entre los que nos encontramos, recuperarán para reutilización piezas y componentes de los vehículos que supongan al menos un 10% del peso total de los vehículos que traten estos centros anualmente. CESBI Recambios es el centro de tratamiento de vehículos fuera de uso de CESBiMAP. Desde el inicio de su actividad ha reciclado más de 45.000 vehículos. Descontamina componentes peligrosos como las baterías y sus fluidos, recupera los materiales del coche, acero, aluminio, plásticos, cableado de cobre, vidrio y así devuelve al principio del ciclo de vida un mínimo del 85% de sus componentes. Somos una parte fundamental en la sostenibilidad medioambiental y es que reciclar materiales y volver a utilizar las piezas para el mismo fin con el que fueron diseñadas contribuye a reducir el impacto medioambiental. Y para hablar de esta importante labor está con nosotros Luis Pelayo García. Buenos días, Luis. Buenos días, Teresa. Ingeniero industrial por la Universidad de Córdoba empezó a trabajar en centrales nucleares durante cinco años. En 1987 se incorpora CESBIMAP al área de baremos desarrollando los baremos de carrocería y pintura CESBIMAP. Desde aquí pasó a crear el área del Departamento de Ingeniería, participando en la construcción y puesta en marcha de los CESBIs internacionales. En 1998 pasa a formar parte de la dirección de CESBIMAP, haciéndose cargo del Centro de Tratamiento de Vehículos Fuera de Uso. Vuelvo a decirte buenos días. También está con nosotros Javier Pindado, que procede del área de los concesionarios, donde estuvo trabajando durante más de nueve años. En 1999 se incorpora a CESBI Recambio como coordinador del área comercial, indicando qué líneas han de seguir para comercializar las piezas, planeando estrategias de marketing, etc. Buenos días, Javier. Buenos días. Y con vosotros os dejo con Luis Pelayo, que hará una, un paseo durante, de todas las actividades que hacemos y de todo nuestro proceso de reciclado. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias Teresa, eh, también gracias a Javier, a Javier le veremos al final de la exposición. Y bueno, haciéndonos honor al título que le hemos puesto a este webinar, lo que vamos a ver es virrecambios por dentro. Qué mejor manera que ver eh, cesbirecambios que enseñando nuestras instalaciones. Lo vamos a hacer eh, a través de vídeos, os vamos a traer hacia el interior a través de, de una serie de vídeos para que, bueno, pues que para que veáis nuestra forma de trabajar y cuál es nuestra filosofía de trabajo con qué procesos y métodos trabajamos, por supuesto qué productos eh, son los que obtenemos y bueno, cómo tratamos el tema, cómo gestionamos el tema medioambiental y bueno, pues cómo vivimos y trabajamos el día a día para mejorar la calidad y el servicio al cliente. Como decía, eh, lo que pretendemos hacer es una, eh, bueno, pues, eh, una visita virtual a través de nuestras instalaciones para ver cómo trabajamos. Lo hemos hecho hace un par de semanas, en un día normal de trabajo, hemos ido realizando una serie de vídeos de lo que hemos eh, entendido que eran nuestros, eh, digamos, nuestros métodos más específicos y, y los que tienen mucho más interés eh, por, por ver y los, eh, son los que vamos a ver ahora eh, cuando visualicemos las imágenes. Voy a ir comentando cada uno de los vídeos, no solo los vídeos, sino bueno, pues, aspectos eh, relativos e importantes que consideremos de la propia gestión de los vehículos eh, al final de su vida útil. A, al final, le vamos a, a dejar... Eh, que Javier nos cuente, bueno, pues nos haga viajar a través de nuestra página web, de cesbriorecambios.com, para si en algún momento, pues, eh, eh, queremos eh, visualizar alguna característica de alguna pieza, o si al final, pues, queremos eh, acabar gestionando un pedido eh, de forma íntegra. Evidentemente, pagarlo como todo, y, y obtener el, el servicio apropiado en el, en el transporte. Y sin más, nos metemos en, en la visualización de vídeos, la primera parte que vamos a ver es un vídeo de, de la propia instalación. Comentar que el arranque en esta actividad fue en el año 2004. Construimos 7.000 metros cuadrados en una superficie, en una parcela de 24.000. Y aparte pues, del edificio lógico de oficinas, pues tenemos eh, servicios y, y edificios específicos, como son la campa para el depósito de vehículos con 4.000 metros cuadrados. Tenemos un desmontaje, un taller de desmontaje con movimiento automático de vehículos y un almacén robotizado de 60.000 metros cúbicos. Hablo de los dos a la vez, puesto que, bueno, pues eh, en este sentido se incorporó, bueno, tecnología específica. Eh, bueno, incluso hasta hoy en día. Estoy hablando de que esto se preparó hace eh, 20 años. Eh, buscamos ingenierías específicas para el desarrollo de, de esta tecnología y, bueno, pues al final pues llegamos a, a, a establecer, pues, que lo más importante que se mueve en cada uno de estos recintos, tanto en el taller del montaje y en el almacén de robotizado, obviamente eh, eliminando a las personas, que son en uno de ellos los vehículos y en otro de ellos las piezas, pues lo hagan eh, de forma automática. Eh, bueno, Podríamos decir que lo que hicimos fue bueno, pues, lanzar o ser precursores en lo que hoy se llama pues, eh, eh, ...industria 4.0 o cuarta revolución industrial en algunos sectores. La inversión que se hizo fue de entorno, bueno, en torno fue exactamente 8,4 eh, millones de euros... ...con el objetivo de, bueno, pues Mafre hizo esta inversión para, bueno, pues ser eh, preocupada... ...por los temas medioambientales y, y, bueno, pues corresponder con los criterios propios... ...de la re, responsabilidad social corporativa, pues, eh, bueno, pues eh, trabajar de forma positiva... ...con el medio medioambiente en, en cuanto al tratamiento de los vehículos fuera de uso... Otro criterio más fue el poderle ofrecer al asegurado eh, cuando tiene pues, eh, algún problema con el vehículo y este vehículo es catalogado como pérdida total, pues poderle ofrecer eh, la, la propia gestión de la baja del vehículo y la gestión eh, en cuanto a la realización de la descontaminación del propio vehículo. Y bueno, pues para hacer map crear una línea económica que bueno, pues pudiera de alguna manera eh, compensar otro tipo de gastos que tenemos en, en la empresa. Y sin más, pues pasamos a ver el primer vídeo. Esa parte que se ve es el, el almacén, ya no hablo de 60.000 metros cúbicos, el resultado de 60.000 metros cúbicos es 100 metros de largo por 30 de ancho y 20 de alto, ¿vale? Tiene capacidad para 12.000 contenedores que contendrían piezas, luego lo veremos en otras imágenes y esta es una vista desde la campa donde hemos visto pues, el propio almacén y el edificio amarillo que es el, el edificio del taller de desmontajes. Esta es la campa de 4.000 metros cuadrados donde bueno, vamos depositando de forma coordinada nuestros vehículos ¿vale? aquí eh, se trata de, bueno, pues de trabajar de una forma eficiente y bueno pues eh, la campa pues está preparada luego hablaré de qué especificaciones tiene que, tienen que tener las campas de este tipo de instalaciones y para nosotros es algo fundamental puesto que bueno, pues, eh, es de donde de, digamos parte nuestra, la materia prima para poder seguir trabajando si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que bueno, podemos hablar de, de qué es la legislación, cuál es la legislación que aplica o que aplicó o cuándo empezó la legislación que aplica a este tipo de, de actividad. Esto se empieza a, a manejar o, o a establecer eh, regulaciones eh, a través de la, comunica, de la Comunidad Económica Europea en un principio, en el año 2000, a través de la directiva 2053... Donde se regula eh, inicialmente cuáles son los procesos de trabajo que, que tienen que realizar y cuál es el tipo de instalaciones que tienen que realizar eh, los centros donde se traten los vehículos al final de su vida útil. Ah, en, esta, en esta directiva se obliga a los Estados miembros en aquel momento de la Comunidad Económica Europea a legislar antes de que acabe el año 2000. España, perdón, el año 2002. España lo hace, eh, creo que fue el 22 de diciembre, que es la fecha del real decreto, lo hace a finales de de diciembre y luego ese, ese Real Decreto, el, el, 18, el 1383 del 2002, se regula eh, relativamente hace poco tiempo, en eh, 2017. Ahora puedo decir como introducción que se, eh, está en fase de borrador el tercer Real Decreto digamos que aplicaría en eh, que afectaría a esta actividad en España. Como digo, está en fase de borradores y de, y de modificaciones. Entiendo, es una aplicación personal, pero este... Este, un nuevo Real Decreto puede aparecer en España eh, en torno al tercer trimestre, por, por, por, por no dar plazos concretos e irme a un, a un periodo de tiempo más largo. ¿no? Eh, la, la legislación en este sentido, tanto la de, la de Europa como la española, lo que intenta definir es eh, qué es un CAT, es pues un CAT eh, para, a grandes rasgos, eh, es pues, eh, el centro donde vamos a tratar los libros al final de su vida útil y eh, a los que sometemos... Eh, a la obligación de bueno, pues, tener instalaciones específicas de descontaminación y de efectuar este proceso y eh, bueno, pues las líneas de trabajo tienen que estar claramente definidas a la reutilización de piezas, a la descontaminación y eh, a, a la valorización de las piezas que componen los eh, vehículos eh, eh, Construidos por los propios fabricantes. Quizá el término eh, reutilización y reciclaje más fácil, el más conocido, valorización es bueno, el valor energético que puede tener una pieza eh, por, sí, por sí misma. ¿no? Eh, el denominador común de todo esto es eh, medio ambiente, economía circular y sostenibilidad. Si lo, si lo englobamos todos juntos, pues, le podemos llamar economía circular eh, sostenible, entendiendo como tal, pues en este sector pues el, el poner en el mercado, es decir, en, en la economía, la mayor cantidad de productos eh, a reutilizar para, eh, bueno, de alguna manera, reducir la, la obtención de materia prima para producirlos y de esta manera disminuir la, la emisión de residuos contaminantes. ¿vale? Es un poco Luis, eh, disculpa Dime, dime. Sí, eh, buenos días, buenos días Luis, buenos días a todos. Eh, bueno, soy Ángel Aparicio, voy a moderar e introducir las preguntas que nos vayáis lanzando a través, de, a través de la herramienta de preguntas. Y a este respecto ya nos ha llegado la primera. Y, bueno, la consulta es muy sencilla porque estás hablando de cuándo arrancó la actividad de los cat y nos preguntan una duda. ¿Arrancó en 2002 o arrancó en 2004? Gracias, Luis. Bien, bien. En España se regula a finales del año 2002, ¿vale? Como... como... Eh, lo que está inmerso en la, en, en la legislación afecta fundamentalmente a temas medioambientales y en España los temas medioambientales están gestionados o transmitidos a las distintas comunidades autónomas, son las comunidades autónomas las que tienen que asumir el, en principio el presente real decreto y legislar o regular eh, cumpliendo siempre este real decreto en cada una de las comunidades autónomas. ¿Qué ocurrió? Que bueno eh, las comunidades autónomas estuvieron durante más o menos el año 2003 eh, eh, estableciendo sus propios requisitos para cumplir el Real Decreto y fue a partir del 2004 cuando empezaron a implantar los requisitos eh, fundamentales en cada una de ellas. Siempre eh, el área de medio ambiente de cada comunidad autónoma. ¿Qué requisitos eran? Eh, bueno, pues eh, si era una actividad nueva, es decir, si, como era el caso nuestro, pues tenías que tener instalaciones específicas de descontaminación y establecer los criterios y los procesos de, de descontaminación, no solo establecerlo, sino que al final hay que tener un, los registros de qué es lo que se va haciendo, de qué cantidades de productos se generan y luego pues, hay que hacer una memoria eh, eh, presentar una memoria anual en las, en las áreas de medio ambiente correspondientes a cada comunidad autónoma de qué cantidades y de qué productos hemos ido produciendo a lo largo, a lo largo del año para los, que los eh, desguaces porque todavía eran desguaces que estaban trabajando en, en, en, en instalaciones propias se les dijo y se les dio un plazo de, de, de transformación para cumplir con esta normativa y, y bueno pues se les dio si fueron entre seis y ocho meses, depende de cada comunidad, para implantar estos, estos requisitos. El área de descontaminación y los procesos de descontaminación y tener un sitio específico para depósito de los vehículos. No, no vale el colocar los vehículos en cualquier sitio, sobre todo antes de, de la descontaminación, sino que los vehículos tienen que estar depositados en una campa específica. Eh, que impermeabilice el suelo eh, con suelo impermeabilizado con el objetivo de no contaminar el suelo ¿vale? entonces eh, salió, fue saliendo toda la normativa en cada comunidad autónoma a lo largo del 2004 y más o menos en torno al eh, desde principios hasta finales del 2004 fue cuando prácticamente todos los, los desguaces se convirtieron en CATS y asimilaron este tipo de, de legislación Bueno, entramos ya en lo que es nuestra propia actividad, los procesos nuestros, los procesos que siguen los vehículos inestados nuestros, para ir de forma rápida hay que recepcionarlos, una vez recepcionados los, los empezamos a llamar o los podemos llamar eh, materia prima, es por la materia prima con la que empezamos a trabajar y lo que, el siguiente proceso es empezar a desmontar eh, los componentes eh, eh, que, que tiene cada vehículo, verificar lo, aquello que vamos desmontando, tenemos que ir separando los materiales, por un lado los que vamos a reutilizar y por otro los que vamos a, a, a reciclar. Eh, hemos incluido ahí pues, eh, bueno, una parte de la página web, puesto que es un proceso interesante. Nosotros en la página web eh, bueno, pues, metemos imágenes de cada una de las piezas que, que están introducidas y bueno, vamos a ver cómo obtenemos esas imágenes. Y luego, por supuesto, los procesos de almacenaje y el proceso de expedición de pedidos también al cliente. Es lo que vamos a ir viendo ahora a lo largo de las siguientes diapositivas. En cuanto al, al primer proceso de recepción de vehículos, nosotros prácticamente no, eh, el 100% de los vehículos son siniestros que, que proceden de nuestra compañía de seguros, de MAFRE, en la cual bueno, recibimos una comunicación diaria de cuáles son los siniestros totales que se han producido en la compañía, los que ya están gestionados. Recibimos información de, de lo que es la aplicación, del tipo de vehículo, de dónde está situado el vehículo y en función de estos criterios pues seleccionamos aquellos que bueno pues desde el punto económico más nos interesan, sobre todo aquellos que tienen mayor demanda. ¿no? Eh, hacemos al cabo del año en torno a 2.600 vehículos, en los 2.600 de medias han sido los vehículos que hemos ido eh, realizando en los últimos años y bueno, la cifra global a primeros de año pues es que hemos trabajado y desmontado desde el inicio de nuestra actividad, más de 45.000 vehículos tratados. ¿no? Eh, para tra eh, transportar o para traer los vehículos a nuestras instalaciones, utilizamos la red de asistencia de, de MAFRE. MAFRE tiene una red de asistencia y eh, a través de ellos es como eh, traemos nuestro nuestros, estos vehículos al taller. Digamos que el origen es un, es un taller, Del taller van a campas eh, locales más pequeñas y se van distribuyendo a campas más grandes hasta que aparecen pues, en las de alguna manera, en las megacampas y, y de ahí ya a nuestras instalaciones. Nosotros fundamentalmente recibimos vehículos de una megacampa de estas de, que está en Madrid, eh, que yo creo que gestiona todos los vehículos de la parte sur-este eh, de, de España y, bueno, y otra campa que hay en León que yo creo que trabaja la parte noroeste de, de España. Bien, es cierto que también eh, recibimos vehículos en, en vehículos más pequeños, por proximidad, donde nos pueden traer, pues, en, de la provincia de Ávila, de, incluso de Ávila, norte de, Jaé, norte de, norte de, de Cáceres, eh, pues, algún vehículo o, o dos de ellos por proximidad, insisto, pero la mayoría vienen o bien de Madrid o bien desde León, en grupos de seis, siete u ocho vehículos. Vamos a ver el vídeo que tenemos preparado para esto. Es un vídeo simple donde vamos a ver, bueno, pues, un camión... De traslados que ha llegado, en este caso siete u ocho vehículos, y bueno, pues nuestros operarios están procediendo a la descarga de los, de los mismos. Veis que, bueno, pues utilizamos la resistencia de MAFRE. MAFRE tiene, es característico verlos en carretera, puesto que todos los vehículos van identificados como MAFRE. Y bueno, pues vamos descargando los vehículos y depositándolos de, de forma eh, ordenada tenemos un sistema de, de gestión de toda la campa para saber dónde depositamos el vehículo para después cuando queremos trabajar con él irlo a buscar hay veces que tenemos en torno a 350 vehículos y si no lo tuviésemos organizado de esta manera y la campa eh, perfectamente limpia eh, no podríamos hacerlo con, con seguridad y de forma efectiva vale Te veo Hola, Luis. efectivamente Antes. si tienen pantallas si que nos ha llegado una, una pregunta y es al respecto de los vehículos que estamos viendo, eh, nos preguntan que hablabas de que, bueno, que los, los localizáis y os los traen de diversos sitios, más cercanos, más lejanos, de Madrid, de una campa, etcétera, etcétera, pero les interesa saber la antigüedad de esos vehículos, si son vehículos recientes o, o si podríamos hacer una media de, de la edad de esos vehículos. Gracias. Bien. Bueno… Eh... Lo que hay que traer es, ya buscamos la rentabilidad del, del propio negocio, lo que hay que traer es eh, los vehículos más demandados. ¿vale? Eh, eh, nosotros queremos ser, somos una tienda de distribución y de venta de recambios y como tal eh, intentamos darle servicios a nuestros clientes. Entonces, procuramos tener aquello que más se demanda. ¿Qué es lo que más se demanda? Eh, bueno, pues eh, de alguna manera me puedo... Eh, eh, eliminar el criterio que siempre hemos tenido de un desguace, de que, bueno pues el, criterio, el pensamiento que siempre se ha tenido es de que vas a un desguace a buscar una pieza antigua. No es el caso, eso no es no es rentable y lo que se busca son vehículos o sea, piezas procedentes de vehículos recientes. ¿vale? Lo que más se demanda es piezas de vehículos en torno a una media de 3-4 años. En nuestro caso... Podemos decir que la, no siempre es posible porque estás, estamos hablando de que los vehículos que llegan son vehículos que han tenido algún problema, no los, no los elegimos. Y entonces, bueno, pues la media nuestra está en torno a cuatro, cinco años, que creemos que es una media buena. ¿Por qué es este criterio? Pues porque, bueno, al final vamos a poner eh, piezas reutilizables en otro vehículo y si esas piezas han estado el menor tiempo posible en otro, eh, digamos que podemos, eh, bueno, pues servir piezas. El mejor, estado, el mejor estado de uso. El vehículo tipo que se, que se, con el que mejor se trabaja es un vehículo de alta gama media alta eh, bueno, y que tiene el golpe en la parte trasera, porque lo que más se demanda son eh, eh, piezas de las partes delanteras, que es eh, lógicamente lo que más, es un 70% aproximadamente los golpes eh, los conductores tenemos la mala suerte de, de ocasionarlos en la parte delantera del vehículo y al final es la que más se pide, es decir, es de la que menos hay. Entonces, bueno pues si un vehículo es de alta de alta media y está, eh, tiene el golpe en la parte trasera, pues ideal. Y si es de una media de entre 3 y 5 años, pues perfecto. Ese es el, el objetivo que vamos buscando. Muy bien, pues ya empezamos a ver distintos procesos dentro del taller. Hablaba en la primera diapositiva que bueno, pues los vehículos los manejábamos dentro del taller de forma automatizada. Esto viene por, por, un, por dos partes fundamentales que establecimos desde nuestros inicios. Por un lado, eh, si estamos moviendo y desplazando vehículos, eh, estamos siendo más inseguros que si lo hace una máquina... Y por otra manera, somos menos productivos. Es decir, que establecimos y desde siempre nos fijamos en una línea de, de, de, de transporte dentro del, por decirlo de alguna forma, dentro del taller eh, de vehículos, de los vehículos de forma automática para disminuir, la, para aumentar la seguridad de los propios operarios y aumentar también la productividad dentro del taller. Vamos a ver qué sistema tenemos ya por fin. Bueno. Cogemos con la garretilla el vehículo en cuestión dentro de, desde la campa y lo vamos a introducir dentro de lo que es la nave taller. ¿vale? El vehículo, por decirlo de alguna manera, siempre va a viajar en una plataforma, que veis ahí los huecos porque al final irá a un puesto de trabajo y el, el elevador encaja justamente con el que vamos a trabajar en el vehículo, con el que va a trabajar en el operario, encaja perfectamente en esos huecos que hay ahí. Eh, introducimos una clave que tenemos. Inicialmente al vehículo le damos un número de aviso. Al introducir el número de aviso y, y formalizar la recepción, eh, la propia aplicación que utilizamos internamente en el taller le da un número de orden de reparación al cual iremos sumando todas las particularidades, tiempos y todas las eh, eh, realizaciones que vayamos haciendo en este vehículo dentro ya del taller. Estamos viendo cómo el vehículo ya entra en, en la nave. Tenemos un sistema de apertura y de cierre de puertas, puesto que, bueno, pues eh, en invierno no queremos que se nos, que se nos eh, vaya por ahí el aire que ya tenemos caliente. Y bueno, lo que estáis viendo es que ahí en la lanzadera, porque la, el, el dispositivo donde va montado el coche le llamamos lanzadera. Este es el sistema por el cual enganchamos las plataformas para irlas desplazando hacia los puestos de trabajo. Esto es un, se hace todo automáticamente y ahí estáis viendo cómo ese vehículo está entrando ya a su puesto de trabajo para, para empezar a trabajar. El, el sistema para retirada es exactamente el mismo. Se maneja a través de, estas, de estos ordenadores que hay uno cada dos puestos de trabajo y son los propios operarios los que lo manejan. Una vez que han terminado todos los ítems que se, que se, han, que se han visto ahí en esa, en esa pantalla, una vez que he fichado que, que he acabado el vehículo, automáticamente mmm, empieza a funcionar la lanzadera, el sistema automático de movimientos, va hacia por ese vehículo, le saca del puesto de trabajo, le pone fuera y le pone otro, ¿vale? Para que empiece a trabajar. Eh, mientras tanto, el operario pues, o limpia el puesto de trabajo o descansa o hace cualquier otro tipo de gestión, pero en eh, cuatro o cinco minutos tiene otra vez eh, el siguiente vehículo para si quiere empezar a volver a trabajar con él. Pasamos al proceso de desmontaje. Una vez ya tenemos el vehículo dentro del, del taller. Bueno, tenemos eh, puestos, eh, trabajamos en puestos de trabajo ergonómicos. Ahora los los veremos. Empezamos a trabajar. Digo. Eh, Puesto de trabajo ergonómicos, pues bueno, significa que los estudiamos para que, bueno, pues que un solo operario pudiese trabajar en cualquier proceso en, en eh, relativo a, a los desmontajes de cualquier tipo de vehículos, ¿vale? Incluso podemos, tenemos tenemos un polipasto, una pequeña grúa en la parte superior donde pues hace, hacemos determinadas sujeciones para los equipos y los componentes que tienen determinado peso. De tal forma como digo, eh, bueno, que, que es el propio un propio un solo operario puede eh, trabajar en un puesto de trabajo en cualquier tipo de vehículos. Eh, a partir de ahí pues empezamos a desmontar piezas, piezas que pueden ser reutilizables y piezas que al final pues, eh, bueno, pues hay que tratar de otra, de otra manera. Ahí aparecen piezas rotas, aparecen piezas que nosotros no comercializamos. Por introdu ir introduciendo un poco qué piezas son las que vamos obteniendo desde el punto de vista de la reutilización, pues son cualquier pieza exterior de carrocería. Eh, pues hablemos de una puerta, aletas... Por supuesto, faros, pilotos, eh, portones, eh, eh, partes delanteras eh, de, de la, del automóvil, rejillas, la parte del interior, volantes, cuadro de instrumentos, etcétera Y, por supuesto, el, los conjuntos mecánicos, tanto el motor como cualquier parte del motor, alternador, puestas en marcha, etcétera O bien la caja de, bien la caja de cambios. Eh, aunque hemos estado hablando de, de, del desmontaje, hay una... Particularidad que ya he hablado antes y es que sí o sí tenemos que tener un proceso de descontaminación del vehículo, ¿vale? Tenemos que tener un proceso y con lo cual, por lo cual, tenemos que tener una instalación específica para realizar estas funciones, que es descontaminar un vehículo, que ya lo he venido comentando antes. Descontaminar un vehículo es extraerle todos los líquidos que tiene el vehículo para su funcionamiento, ¿vale? Eh, el combustible es uno de ellos. La, el aceite que va dentro del motor y de la caja de cambios, el líquido de frenos, el, el anticongelante, también está considerado como tal los gases del aire acondicionado y también las baterías. Esto hay que, hay que extraerlo de forma adecuada, ya lo he comentado antes, eh, lo tienes que tener eh, separado convenientemente en distintos contenedores y tenemos que trabajar con gestores autorizados de residuos, es decir, cuando... Estimemos oportuno cuando el contenedor donde van esté lleno o cuando se considere adecuado, pues aparecerá un gestor de residuos que tiene implantación en, cada, en la comunidad autónoma donde estamos trabajando y se llevará cada uno de esos, eh, de esos residuos para proceder a su eh, reciclado. ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos nosotros la descontaminación en nuestra instalación. ¿vale? Diseñamos esta parte. Eh, como el, el diseño del edificio fue, lo, hice, lo hizo nuestra ingeniería de CESMIMAP, diseñamos el edificio en la parte de fuera para que el gestor pudiese trabajar de forma apropiada en el trasvase de los líquidos desde nuestros contenedores hasta los suyos. Eh, vamos a ver ahora con, es, de forma rápida cómo es el proceso. Ahí estamos sacando aceite de un, de un motor, en este caso es combustible, es diésel, y a través de ahí, de esos equipos y de esas bombas transportamos cada uno de los líquidos que he ido comentando a través de tuberías, de esas tuberías, hacia los contenedores que hemos visto inicialmente. Cada producto de forma separada. Como decía, ¿qué productos son eh, combustible? Ahí veis que hay un depósito para gasolina, otro para diésel, eh, anticongelante, líquido de frenos y aceite, baterías. Eh, bueno, por dar algunas cifras, eh, estamos obteniendo. Para ese vídeo, por favor, para hablar de la descontaminación. Para hablar eh, un poquito de, de descontaminación. Estamos, eh, en nos, nuestras cifras están eh, en torno a unos 13.000 litros de aceite, 7.000 litros de anticongelante, 500 litros de, de líquido de frenos. Eh, como decía antes, tenemos que irlo registrando y al final, al principio de cada año, hacer una memoria de... Eh, del año anterior que hay que presentar, en nuestro caso, en, la, en el área de medio ambiente de la Junta de Castilla y León para, eh, bueno, pues para proceder a su revisión. Eh, como caso anecdótico, nosotros el diésel le, le, le reutilizamos en la propia instalación de calefacción, o sea, determinamos que la calefacción, eh, cuando se hizo el proyecto, debía de ser de gasoil y lo que hacemos es reutilizar en torno a unos 18.000 litros al año procedente de los vehículos fuera de, fuera de uso. Entonces, ahí hay una labor importante ya de reutilización y de, de reducción de costes internos desde el punto de vista de la calefacción. No hay que olvidar que nosotros estamos, estamos en Ávila y, y en Ávila los inviernos son crudos. ¿vale? Sigue ya con el vídeo. Pasamos ya el vídeo, una vez hecha la descontaminación, pasamos ya el vídeo de, de, lo, de los desmontajes. Ahí veis ya el elevador, que bueno, el vehículo ha llegado... Eh, montado en su plataforma correspondiente y empezamos, sube el elevador y empezamos ya a trabajar con él en operaciones simples o en algunas más complicadas. En este caso, bueno, pues, le pillamos a David eh, desmontando, en este caso, una rueda. Vale, vamos a ver, bueno, pues un proceso que quizás más complejo. Ahí ya tiene retirado el motor, está levantando lo que es la carrocería para poder hacer otro tipo de operaciones, veis que el, el motor ya incluso está sujetado con el polipasto y podemos empezar a hacer pues, otras operaciones más simples, como puede ser, ahora veréis que va a desmontar empezar a desmontar el alternador. Como veis, por eso decíamos que los puestos de trabajo son económicos porque no hay ninguna dificultad de, de trabajo con respecto a, a las posiciones del operario. Eh, ya hemos visto qué tipo de piezas quitamos, aquí quitamos al picadero, tenemos puertas, espejos y bueno, también hablábamos de otros productos que van saliendo, que bueno, pues eh, son los productos que después van a ir a reciclarse y eh, los tenemos que ir y los vamos separando, es decir, en contenedores más pequeños, vamos separando aquello que sale defectuoso o que eh, no comercializamos. Nosotros por política de empresa, por política de Mafre, eh, no comercializamos elementos de seguridad de los vehículos, ¿vale? O sea, nosotros no comercializamos directamente al consumidor final todo lo que tiene que ver con la dirección, la suspensión y los frenos de cada, de cada vehículo. Es, es una eh, normativa, normativa, es una política interna que nos establecimos nosotros desde el, desde el principio. Te veo ahí otra vez. Sí, aquí estoy porque sabíamos que esta pregunta en un momento u otro salía y ahora viendo piezas, es evidente que ha salido, hemos visto motores, retrovisores, hemos visto salpicaderos, pero la pregunta pues es evidente, ¿cuál es la pieza que más se vende? La más demandada. Eh, sí, eh, es algo que siempre eh, siempre obtenemos y siempre eh, vamos buscando siempre porque se comenta muchas veces, ¿no eh, eh, ¿cuál ha sido la pieza más vendida al cabo del año? no eh, siempre ha sido una que siempre, siempre ha sido el motor, menos el año pasado que bueno, eh, hubo un empate eh, le dimos, era un poquito menos pero al final eh, le dimos el galardón de empate técnico al piloto trasero derecho de vehículos ¿vale? Nosotros estamos hablando de que al cabo del año estamos eh, vendiendo en torno a unos 2.600 motores ¿vale? eh, El motor es, es un componente caro del vehículo mmm, y Debido a que la edad media nuestra, por el, por el sistema que tenemos de abastecimiento, puede ser menor, nuestros vehículos pues, tienen una alta demanda debido a que eh, bueno, son vehículos no tienen, que no tienen muchos kilómetros y ahora seguidamente vais a ver un proceso que, que tenemos para digamos garantizar de alguna manera un poquito más el, eh, el estado de cada uno de los motores cuando, para darle más tranquilidad, por decirlo de alguna manera, a nuestros, a nuestros clientes. Vamos a ver cómo eh, le sometemos a, a cada uno de los motores a, a una prueba para ver el estado real que tienen. ¿vale? Seguimos con ello. Eh, el motor, yo siempre digo que es nuestro producto estrella, ya he dicho, vendemos en torno a 2.600 y, bueno, pues eh, yo creo que los, nuestros clientes confían bastante en nosotros porque, como digo, son vehículos que no tienen muchos kilómetros debido a la media de de los vehículos que traemos y al final, bueno, pues eh, si le sumas a la garantía que nosotros por ley tenemos que darla y así lo hacemos, la garantía de un año con, con respecto a, a, a la, al momento en el que se compra, siempre hay factura y garantía, vale eh, pues eh, tenemos un, un sistema de comprobación de eh, cuál es el estado que puede tener el vehículo en ese momento. ¿vale? Vamos a ver eh, pues un proceso que hemos determinado. Cuando se pasa ese proceso, si se pasa ese control de calidad, sometemos al vehículo a un desengrasado o a una limpieza con agua a presión, tanto del, de la, de la, eh, del motor como de la caja de cambios. Aquí hay un proceso importante y es en el que el operario que lo hace es súper, súper, súper especialista y es que bueno, pues, eh, eh, hay que tapar cualquier conducto del motor para que no entre el agua, o sea que la, la, la máquina lo que hace es eh, trabajar con agua a presión en torno a, con detergente especial a unos a unos 60 grados. ¿no? Y luego a partir de ahí empezamos ya a identificar cada uno de los productos, no solo los motores, sino vamos a, vamos a ver cómo va ya eh, cada uno de los productos que vamos sacando identificado con un código de barras específico, que son una referencia única, vale eh, bueno, que... Lo que pretendemos con esto es identificar cada una de las piezas de, de forma interna y darle ya trazabilidad porque tanto la pegatina al final aparecerá también en, también en casa del cliente cuando, cuando se ha adquirido cualquier producto y puede ver de dónde viene eh, el producto que nos ha adquirido puesto que tiene ahí toda la información relativa a la procedencia del, del, de la pieza en cuestión. Vamos a ver cómo hacemos la comprobación de motores. Le llevamos el motor a una sala, eh, bueno, ahí estamos midiendo el adaptador y le vamos, yo le llamo dándole un arranque, un arranque corto para medir la compresión de cada uno de los cilindros. Obtenemos la compresión en una gráfica de cada uno de los cilindros y la comparamos con la estándar y con la que entendemos que tiene que tener en función del número de kilómetros que ha hecho. Determinamos si está bien, si, es el, si el control de calidad es óptimo, si pasa eh, a la siguiente fase ahí podemos ver la gráfica que sale la gráfica se la mandamos va con la, puede ir perfectamente con el envío al, al cliente si así lo necesita y bueno pues cuando estamos hablando en términos comerciales con el cliente eh, de un motor del número de kilómetros y de su estado podemos estar hablando de que la compresión es la que sea no porque tenemos la gráfica hecha Una vez que hemos pasado el control de calidad, el, como os decía antes, en los conjuntos mecánicos, tanto el motor como la caja de cambio, se introducen en, en la máquina de desengrasado y limpieza. Ahí estamos viendo cómo termina el proceso. Ahí se ha lavado con agua a presión. Y bueno, pues vamos, ahí vemos ya el código de barras con la pegatina y una pegatina de que ese motor ha sido comprobado. ¿vale? Empezamos ya el proceso de almacenaje, en este caso del motor tenemos una serie de pantallas táctiles dentro de, de lo que es la actividad para ir bueno, pues, introduciendo cada uno de los elementos dentro del almacenar Ahora veremos más detalles de esta, de esta fase. Dime, Ángel. Sí, eh, mira, es que te iba a hacer la pregunta al final, pero es que verdaderamente ahora viene muy, muy al pie y es que nos consulta nos llegan varias preguntas que nos dicen que, qué diferencia de precio, quizás Javier luego nos lo pueda comentar, pero yo creo que tú nos lo puedes adelantar, entre un motor de estos que estamos viendo y un motor, un motor nuevo. Gracias, Luis. No te he entendido. Un, mo ¿Un motor de estos y un motor nuevo? Sí, correcto. correcto. Eso es. ¿Qué diferencia de sí, precio puede haber? Pues, bueno, pues por término medio, siempre por término medio, de un motor medio, eh, o sea, cuando vas a, a, a un concesionario a, a, o, a, o a comprar un motor reconstruido, hay, puedes montar, comprar distintos tipos, pues eh, puede haber... Eh, eh, diferencias muy, muy, muy considerables. Nos estamos hablando de que un motor de estos puede tener un precio en torno a los 1.000, 1.200 euros, 1.500, ¿vale? Porque lo vamos eh, clasificando en función del, del número de kilómetros que, que tienen. Eh, vamos a decir, entre 1.000 y 1.500 euros, y si vas a comprarlo nuevo, pues puede estar en torno a los 5.500, 6.000. Vamos a decir entre 5.000 y 6.000, depende de la marca y de tipo de la gama, ¿vale? O sea, la diferencia es muy, muy, muy importante. Y, bueno, pues en nuestro caso, eh, como tenemos vehículos de, de, de, de espacio de tiempo corto de circulación relativo, pues te puedes llevar un vehículo con 60 a 70 mil kilómetros eh, comprobado en perfecto estado de uso y con una garantía de un año. Hemos visto, bueno, como... Me he liado a hablar y ha, no, no, he, no, he, bueno, no he comentado. Hay una parte de que bueno, pues los, eh, se ha visto cómo protegemos los motores de cara al transporte con un retractilado y bueno, de la manera que se ha visto cómo digamos, envolvíamos, por decirlo de alguna manera, bueno, retractilar el motor, cómo al final preparamos un motor para su servicio. ¿vale? La parte digamos, de piezas que, de elementos o de componentes a reutilizar, tanto... La, de, como férricos, como no férricos hay que seleccionarlo y trabajar con ello ¿vale? tenemos productos férricos hay aluminio, hay plásticos, hay vidrio y eh, bueno pues hay que trabajarlo con empresas eh, específicas ahí vemos cómo por ejemplo vamos a ver pues eh, el producto por decirlo de alguna manera que sale una vez que hemos trabajado con él y le hemos desmontado todas las piezas que queremos utilizar, ahí está bueno pues al final queda pues, una carrocería eh, de esa manera ya la ha ya la aplastado porque de, la va aplastando el, con el camión y con el pulpo para meter en vez de 8 o 10 vehículos y luego otros subproductos que salen como puede ser pues, cobre en, en, en tubería o sea, en, en conductos, lo que es la instalación del, del, del coche plásticos, aluminio eh, y, otro, y otro tipo de chatarra más, más pura que no es la típica de las carrocerías cantidades que también tenemos que determinar y, y, e incluir en la memoria que se presenta cada año, pues estamos eh, obteniendo en torno a una media de 1.300 toneladas de chatarra en forma de carrocería, como habéis visto ahí, unas 200 toneladas de, de chatarra, si quieres más pura, de, de capos que están defectuosos, por ejemplo, o de puertas que están defectuosas, que van a ese tipo de, a, a ese tipo de contenedor eh, y se clasifican de otra manera, eh, en torno a unos 40.000 kilos de 40 toneladas de, de, de aluminio al cabo del año, unas, unos 1.200 kilos de vidrio, eh, en fin, vamos obteniendo cada una de estas cantidades que hay que incluir en, en la memoria y hay que tratarlo con gestores autorizados para ello. Al final, habéis visto que se llevaba el camión cargado, eso va después, eh, se prensa eh, para, para abaratar el transporte fundamentalmente y después va a fragmentadoras, que es una especie de molinos donde al final se saca cada... Cada, se obtiene cada por distintos sistemas una clasificación más pura de cada uno de los elementos que van ahí en, ese, en, ese, en esa carrocería, tanto plásticos como materiales de distinto tipo. ¿vale? Vamos a empezar a ver lo que es la visualización de piezas para la parte de, de la web, de civilsrecampus.com, vamos a ver cómo tomamos fotografías para después visualizar en la página web, eh, bueno, en este caso un motor a 360 grados para ver bueno, pues tener determinadas características que consideremos importantes a la hora de la compra. A partir de aquí veréis que cada, cada función que hacemos lo hacemos ya leyendo el código de barras, ¿vale? El código de barras con la referencia única, tanto para tomar fotografías como para introducir las piezas dentro del almacén. Veis, lee el código de barras, identifica que es esa pieza y el sistema, este es un sistema único fabricado por nosotros. Bueno, lo que está haciendo en este caso a los motores les hace 10 fotografías para poderlo visualizar luego rotando 360 grados. ¿Qué pretendemos con esto? Que después pues, se pueda ver de, de determinadas características que quiero ver dentro. Ahí se ve, se, se va viendo cómo se ve, está girando más rápido, pero en un momento dado podemos parar y ampliar, pues, por ejemplo, para ver qué turbo lleva. vale Porque hay veces que un motor es interesante. Eh, si lleva un turbo y no es tan interesante si lleva otro. ¿vale? Seguimos, vamos a ver la siguiente fase, es la entrada de piezas al almacén motorizado. Como decía antes, hay 60.000 metros cúbicos de almacén cubierto, hay un picking robotizado en donde se introducen las piezas para, para, almacenar, para almacenaje y otro exactamente igual para cuando salen las piezas cuando ya digamos ha habido pedido de cliente. Trabajamos, eh, vendemos al cabo del año en torno a 65.000 piezas que bueno, pues hay que desmontarlas e introducirlas antes en el, en el almacén. Es decir, que al cabo del año trabajamos en torno a 130.000 piezas, tanto que la, por las que introducimos como, como a las que sacamos. Y luego dentro del, del stock lo que hay es una media de en torno a 55.000 referencias. ¿vale? Luis, ¿me escuchas? Vamos a ver. ¿Sí? Luis, disculpa. Nos quedan 15 minutos, así que para que Bien, puedan... comentar Sí, sí. Bueno, leemos... Vamos a ver cómo introducimos una pieza en el almacén, siempre ya con, con la referencia única, con el código de barras. Y bueno, pues ahí tenemos a Fernando introduciendo la pieza dentro de un contenedor que ha salido antes para proceder a su carga, por decirlo así. Y vamos a ver bueno, pues cómo entra dentro del, automa del almacén automático o robotizado. Tenemos introducido el contenedor con la puerta dentro del del almacén y aparece, pues, yo le llamo robot, es el nombre técnico, es transelevador, pero bueno, cuando tienes que hablar de forma genérica, pues es un robot que carga la pieza y al final se lo lleva a una determinada posición dentro, de, <coughs> dentro del almacén. Hay distintos tipos de contenedores para distintas piezas, pues, digamos, eh, la, la, la variedad de de distintos tipos de productos, de distintos tamaños dentro del automóvil, es muy, muy, muy amplia entonces, bueno, pues cuando diseñamos los contenedores diseñamos esta, este tipo de contenedores que son multicontenedores, donde caben pues desde faros, pilotos, alternadores eh, piezas, digamos de ese, de ese tipo de tamaño, bueno, ahora nos hemos montado ahí, estamos viajando dentro del, del almacén, recordad que antes os he comentado que tiene 100 metros de largo, es un campo de fútbol aproximadamente, de largo esas piezas ya han salido, están preparándose para servírselas al cliente la fórmula de de salida, la forma de salida del, del producto es siempre tenemos información de qué producto es en la pantalla, una vez que está hecho el pedido, sale la pieza, se lee el código de barras para darle de baja en el almacén y eh, bueno, procedemos pues a su embalaje y las dejamos preparadas para su envío ¿Qué tipo de productos estamos sacando? Pues Puertas, motores, eh, faros, pilotos, eh, todo lo que es exterior de carrocería y como habéis visto también hay parte de hay parte de motores. ¿no? Aquí lo que hacemos es ya la gestión del embalaje y envío de piezas a, a los clientes. vale. Eh, tenemos un compromiso de entrega en 24 horas con, con SEUR, aquello que nos, se nos pide antes de, la, de las 5 de la tarde, mañana está en la instalación que me digas dentro de la península, dentro de la península ibérica y bueno, pues hay parte como hay partes que se ven esas imágenes, que es el propio cliente que utiliza su propio sistema de transporte para venir para venir a por, a por ello. ¿no? Ahí vamos a ver distintos tipos de productos. ¿eh? Ahí hay productos que, se, que están saliendo al por mayor, por los que van en cajones, es algo que alguien que me ha pedido ciertas cantidades, asientos. Y este es el área de, de exposición donde preparamos las distintas piezas y donde, bueno, pues de alguna manera pues, procedemos a la carga de cualquiera de nuestros productos al, al, al cliente. Y como quiero dejarle tiempo a Javier, Teresa, ya, ya concluyo. Eh, bueno, comentando que le doy le doy paso a Javier para que nos muestre un poquito cómo, bueno, pues cómo podemos hacer eh, la gestión de un pedido a través de la página web simplemente indicar que bueno pues eh, nuestro sistema de trabajo es de compras o de comercialización es bien a través de, de la página web como nos va a comentar ahora Javier o bien a través de bueno pues de relación con clientes relación que puede ser relación con, estés con grandes clientes o, o bueno pues eh, particulares eh, talleres que me pueden estar llamando en un momento dado para ver si tenemos algún producto llamando o mandándome ¿no? o mandándonos un email en cualquier caso sí que hay que destacar, ya lo comentará Javier después, ¿no? Eh, siempre, tenemos, siempre tenemos la referencia del fabricante del de, eh, vehículo, ¿vale? Para identificar la pieza. Lo que intentamos es eh, disminuir en la medida de lo posible eh, eh, que haya errores a la hora del envío del producto, ¿no? Entonces, si identificamos, si tenemos la referencia de, de la pieza de, por parte del fabricante de, del vehículo y además en algunas piezas que sabemos que ya son conflictivas Ahora nos comentará Javier, anotamos la, la propia referencia que tiene la, el propio producto dentro de nuestra aplicación, pues al final la capacidad de producción de errores se, se, se, ve, se ve disminuida. hago <coughs> usted una pequeña introducción, pero para que Javier nos cuente algo más, si lo creo por tú. Venga Javier, te dejo ahí. Solo gracias Luis. Bueno, gracias Luis. Bueno, pues nada, buenos días otra vez a todos. Eh, como nos ha mostrado muy bien Luis en su presentación, tenemos un muy buen producto, le tenemos muy bien catalogado, muy bien referenciado. Eh, aparte, bueno, además de tener la referencia original, tenemos todas las referencias posibles que podemos sacar de, de la propia pieza. Aparte, eh, todos los, los cambios que detectamos por los diferentes restilling que hace la marca sobre ese vehículo, pues también lo metemos en nuestro sistema informativo. El objetivo es claro: es evitar. Los errores, los mayores errores posibles, eh, que eso lo único que nos generaría sería devoluciones, y, y lo más importante para nosotros: un mal servicio al cliente. Y bueno, eh, aparte, nuestro área comercial, con más de, de 20 años de experiencia, pues a la hora de hacer el pedido eh, le, le asesoraría y le indicaría la pieza correcta que debe comprar. Otro punto que tiene nuestro producto a su favor es el precio es un precio tiene un ahorro muy considerable sobre el precio original nueve, nuevo anda entre los 70, el 70 y el 80% de ahorro aparte de los profesionales tenéis un descuento eh, y, y el programa de bonos que es también para profesionales y particulares que es eh, en todas las facturas de más de 100 euros genera un bono de un 10% que puede se activa a los 15 días de fecha factura y que puedes contar en, en un plazo de tres meses. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto, os voy a hacer os voy a presentar un poco cómo hacer la, hacer una búsqueda de piezas en nuestra página web y formalizar un pedido. Por pues nada, vamos al lío. Esta sería nuestra página web. Eh, aparte, como ha dicho Luis De la página web nos puede, Se puede poner el cliente en contacto Con nosotros a través de nuestro teléfono directo El 920 25 99 60 O por whatsapp En el 626 938 906 Por correo electrónico En cesbirecambios.com O rellenando el, el formulario de contacto Y ahí nos pondríamos nosotros en contacto con con el cliente bueno pues vamos a hacer lo primero eh, hacer una búsqueda de una pieza por poner un ejemplo pues he puesto un buscar un, un espejo de una Renault Master podremos hacer diferentes filtros por año por número de puertas código de motor bueno depende de la pieza que vayamos a, a buscar buscaríamos En este caso nos saldrían dos, teníamos uno delantero izquierdo, otro delantero derecho. Le pincharíamos, le podemos ampliar. Aquí tendríamos dos fotos, una delantera y otra trasera, para ver si hay algún cambio o no fuese igual que el nuestro. Aparte tendríamos toda, todas las especificaciones del vehículo, la descripción de, de, de la pieza, la marca, modelo, versión, el año, los kilómetros de del vehículo y las características, en este caso, pues que tiene intermitente, que tiene sensor de temperatura, que es eléctrico, que la clema, que varía mucho en los espejos, de conexiones de 9 pins y tiene desempañador. En el caso de ser el producto que estamos deseando, lo añadimos al carrito. Otra manera de hacer la búsqueda sería aquí, donde pone buscar en toda la tienda. Aquí vamos a poner, vamos a buscar un motor un 9H05, que es un 1600 del grupo PSA. Aquí nos saldrían varios. Este mismo nos vendría bien. Como decía Luis, el ahorro es considerable. Este motor, por ejemplo, que nos saldría saldría al cliente en 1525,17, ya con IVA, pues seguramente eh, nuevo estaría en torno a los 8.000-9.000 euros. Eh, una cosa que es, es, es nuestra, que no lo tiene nadie más, bueno, aparte de ver la posición, de ver el motor en distintas posiciones, podemos ampliar, podemos ver el vídeo que se refería a Luis en 360 grados, le podemos ampliar y esto sí que es exclusivo nuestro, pinchando el botón izquierdo del ratón, girando a un sitio a la izquierda o a la derecha, podemos voltear y ver el motor en el plano que deseamos para ver alguna pieza Específica de, del motor. Bueno, pues la añadiríamos también al carrito. Aquí ya simplemente sería realizar el pedido. Pero bueno, como cosa eh, para celebrar este webinar. Eh, hemos puesto hemos activado un código de descuento. Que estará activo hasta el día 31 de agosto. En el que se hará un 15% de descuento en todas las compras aplicaríamos el descuento, en este caso, generaría 198,07 euros y bueno, pues luego ya, como, como en cualquier página web, realizamos sí. el, el pedido. Javier, disculpa que te interrumpa, pero es que tenemos el apartado de preguntas vale. que hierve. Entonces, Ajá. bueno, recordar el vale. descuento bueno, para... Esto que... Sería como cualquier página web, tarjeta, sí. podemos pagar con tarjeta, paypal y demás. Bueno, pues nada. Ahí finalizamos la compañero palabra. Compañero periodista Ángel, el compañero periodista de CESBIMAP, Ángel Aparicio, quien efectuará alguna de las preguntas que tenemos. Las que no nos dé tiempo, las efectuaremos por, por e-mail. Gracias. Sí, efectivamente, todo lo que no podamos contestar ahora por la primera de tiempo, ya lo contestaremos luego por email. Eh, así lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Eh, me gusta veros en la cara. Para saber, aquí le puedo dirigir la, la pregunta. A bien, Luis, Luis, por, amigo, por favor, apareces. Me gustaría veros. Eh, entonces, mira, simplemente nos hacen un comentario que es que si siempre está así de limpio o es que estas instalaciones están preparadas para la foto para la grabación, yo puedo dar fe de que así es y así se trabaja, pero me gustaría que, que, que Luis nos pudiera, nos pudiera comentar algo al respecto. Bueno, pues tengo que decir que eh, no preparamos absolutamente nada, sino que es eh, bueno, pues tal cual nos lo encontramos. Eh, si bien es cierto que, que está limpio dentro de la actividad que, a la cual nos dedicamos, pero está muy limpio. Y es porque desde siempre hemos inculcado a, a todos los operarios y digamos, a todas las personas que trabajamos ahí, no solo en esta, en esta actividad, sino en general en CESBIMAP, de que, el orden y la limpieza nos hace ser muchísimo más seguros y entonces pues es algo que perseguimos sí o sí. Es decir, eh, eh, cuando una persona empieza a trabajar con nosotros eh, se le dice no es así, pero como lo voy a contar, pero se le dice mira estas son las prendas de protección personal y esta es la fórmula la que tenemos de trabajar nosotros. Estás de acuerdo? Dice porque es que si no estás de acuerdo eh, aquí no puedes trabajar. Es decir, es algo que va en la filosofía intrínseca de la empresa. Entonces, el orden y la limpieza es fundamental. Y ese día era lo que nos encontramos. Eh, yo ya vi algunas cosas que no me gustaron eh, eh, en el vídeo, pero que, bueno, que, que, es, que son, es inevitable porque muchas veces a ver, in, se te intentamos por todos los medios que cualquier líquido procedente de la descontaminación, el aceite que es súper sucio, eh, el anticongelante y demás... Mmm, pues no caiga al suelo, ¿vale? Entonces, pues es imposible, porque muchas veces pues es, es prácticamente imposible pues porque colocas mal el embudo, por lo que sea, y cae hacia abajo, y entonces pues, pues hay, hay una fregona y un útil de limpieza al lado para que el operario vaya directamente a quitarlo y no se vea, ¿vale? Entre otras cosas, porque al final pues pueden ocasionar accidentes de trabajo. Si tú dejas un poco de aceite en el suelo, al final pasas por allí y te caes y tienes un percance que nunca queremos. Entonces también, no solo es que esté limpio, sino que eliminamos muchos accidentes de trabajo con esto. Ángel, activa el sonido, por favor. Perdona, estaba hablando con el, con el volumen silenciado. Uh, una pregunta que es evidente que también va a salir porque hemos estado hablando de ello. Eh, cómo trabajamos, qué hacemos las cosas bien. Hablábamos ahora de la limpieza, de cómo embalamos, de cómo referenciamos los productos. Entonces, nos consultan que si podemos precisar el porcentaje de devoluciones que tenemos de piezas. Sí, es algo es algo también que... Eh, esta pregunta me la hacen siempre, eh, con lo cual la tengo súper preparada. ¿no? Eh, lo hemos comentado, ¿no? O sea, uno de los motivos del tema de las referencias y de todo esto es para evitar eh, devoluciones. Hay veces que es inevitable, ¿no? muchas veces eh, tienes incluso apuntado que hay un cliente que te dice que... El, el faro delantero derecho y le mandas el faro delantero derecho y luego te llamas y te dice, no que era el izquierdo. ¿Eh? Entonces, ahí hay, hay veces que, bueno, pues que, que en muchas ocasiones es inevitable, pero tenemos puesto los, me los medios y, y las, las acciones necesarias para evitar todo este tipo de, de problemas, fundamentalmente con el tema de las referencias. ¿no? A veces es inevitable, por, por lo que os digo, y, y otras veces, pues porque eh, no se trabaja de forma... Adecuada. ¿no? Hay veces que hay clientes que desgraciadamente pues, piden piezas para probar, ¿vale? Que no son, es decir, te la pido, la pruebo, no sé qué da, y luego, como tenemos un periodo de garantía y demás, pues hay una devolución y no lo puedes evitar. no Nosotros hay, es un objetivo, estamos en torno a 2-3% de, de, de devoluciones. Y podría decir que las que son achacables a defectos de piezas o. o o a que nosotros nos hemos equivocado y demás, es muchísimo, muchísimo menor el porcentaje, ¿no? Pero bueno, es así y ocurre y es normal, ¿vale? Devoluciones, de pues siempre, siempre puede haber, vale. intentamos y trabajamos siempre con ello para disminuirlo al máximo. Otra pregunta, Ángel, que va a ser la, la penúltima, yo creo ya. La penúltima, vale, vamos por la penúltima. Javier, eh, estaba para ti. Nos preguntan por la distribución fuera de la península, en este caso, Canarias. ¿Llegamos a Canarias? Sí, llegamos a Canarias. Eh, eh, la mayoría de los clientes canarios suelen gestionar ellos el transporte, pero vamos, si nos tenemos que encargar nosotros no hay ningún problema de encargarse de, del papel de aduana y, y el transporte, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Y ya la última pregunta eh, está para Luis, muy en la línea con lo que está hoy en BOA, que es el vehículo híbrido, el vehículo, el vehículo eléctrico y nos consultan por si tenemos alguna línea de trabajo en ese sentido si desmontamos ese tipo de vehículos, si trabajamos con ellos, si les podemos dar un poquito de luz al respecto. Sí, sí, por supuesto, cada vez entendemos que se, se irá incrementando este, este tipo de, de, de línea, ¿no? porque se, se está favoreciendo pues, todo lo que es eh, parte de vehículo híbrido y eléctrico. Eh, aquí hay todavía hay, hay parte que trabajar, de hecho CERIMAP está trabajando en una línea específica, eh, específica en esto, ¿no? Eh, yo entiendo, por ejemplo, que si es un, un vehículo totalmente eléctrico, la reutilización de las baterías en, en otro vehículo, bueno, tal y como vienen los vehículos y tal y como hay que desmontarlo, eh, salvo que los propios fabricantes de los vehículos aporten algún método específico para, para hacerlo, va a ser complicado. Esto es una, una opinión personal, personal mía. ¿no? Todo, nosotros todavía no hemos comercializado ninguna batería en este sentido. ¿no? Eh, para ponerla otra vez en otro, en otro vehículo. Ahí el fabricante tiene que hacer bastante. Y digo, ya digo que mmm, si no viene dañada del siniestro, la vamos a, a hacer alguna cosa nosotros a la hora de desmontarla, que para ponerla después en un vehículo va a ser, no voy a decir que, que, que imposible, pero sí será, puede ser complicada y necesitamos ahí apoyo del fabricante. ¿no? Pero hay otras líneas que es, eh, bueno, eh, nosotros internamente estamos trabajando en el segundo, la segunda vida de las, de las baterías, del segundo ciclo de vida de, de las baterías y estas eh, tienen un uso muy, muy, muy importante en, en otro tipo de, de industria, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ¿por qué no un centro de este tipo, nosotros mismos podemos ser centro de recepción de este tipo de vehículos, descargar o desmontar estas baterías de los vehículos para después poderlas utilizar en otras líneas, ¿vale? En, en, en energía para edificios, en energía para... Eh, eh, Tipos, distintos tipos, de, distintos tipos de, de industria y demás, o sea, ahí hay una línea muy importante de trabajo y no me cabe duda que será un futuro, un futuro importante. Y luego también entiendo, la tercera parte es que, bueno, eh, eh, el propio fabricante del vehículo entiendo que puede montar o que está trabajando en líneas de, bueno, pues llegar a, a determinados tipos de acuerdos de los que, bueno, pues se puedan llevar ellos estas baterías para después volverlas a reutilizar en fabricación en otros vehículos haciéndola, haciéndolas de manera intermedia el proceso que corresponda ¿vale? entonces, bueno, pues las la dos líneas de mi punto de vista fundamentales puesto que la, la línea de montaje en otro vehículo para reutilización la veo un poco complicada, es que el propio fabricante establezca líneas de, de reciclado de los componentes para volverlo a utilizar en fabricación y la segunda vida de las baterías que es un proceso, sin duda, muy, muy, muy importante de cara al futuro. Sí, evidentemente, pues es una ayuda al fabricante para que gestione el, el fin de vida de sus, de sus vehículos, efectivamente. Claro. Bueno, eh, no tenemos tiempo para más. Sí me gustaría, antes de que cerraseis, recordar que podéis aprovechar esta oportunidad. Como veis en pantalla, tenéis ese código, webinar15, con un 15% de descuento. Así que, aprovechadlo. Y, por mi parte, me despido y os dejo tiempo para una última reflexión, si queréis, Teresa, Javier, Luis. No, simplemente pues quería también, ya lo has dicho tú, recordar que, bueno, pues, eh, bueno, en, bueno eh, queríamos agradeceros vuestro tiempo y, y bueno, si tenéis eh, alguna necesidad, eh, tanto vuestra como de vuestro entorno, pues con webinar eh, 15, hay un 15% de descuento eh, dentro de los próximos dos meses. Y nada más, un placer. Yo creo que desde el punto de vista de la empresa, uno de los mayores placeres que le, se le puede ocasionar a alguien es poder enseñar las instalaciones y poder enseñar qué, qué es lo que haces, qué es lo que produces y cómo haces las cosas. Nosotros en CESMIMAP, no solo de esta actividad, sino de, de, de todas en general, estamos orgullosos de lo que hacemos y, bueno, pues eh, estamos muy, muy acostumbrados a enseñar. Eh, todo aquello que producimos y todo aquello que generamos, con lo cual, pues estamos encantados de que se haya podido ver y que esperemos que, que os haya gustado y que en un futuro podáis venir a verlo de forma presencial o que en algún momento os, os podamos ayudar si tenéis necesidad de, de adquisición de alguna de nuestras piezas o de nuestros productos. Insisto, muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. A Luis, a Javier, a Ángel por sus explicaciones y moderación de preguntas. Como ya hemos comentado, más de un millón y medio de piezas desmontadas proponiendo a particulares y a talleres recambio de calidad a buen precio y con garantía, que es la contribución que hace CESBI Recambios a la sostenibilidad junto con la tecnología punta que habéis podido ver. Os emplazamos mañana a las 11, donde comentaremos cómo efectuar las prácticas o formación en CESBI MAP puede influir y mucho en la incorporación al mundo laboral. Estarán con nosotros antiguos becarios, actualmente empleados en CESBIMAG o en otras empresas y nos lo contarán. Estad atentos a nuestras redes sociales donde se informaremos puntualmente de los seminarios web que hacemos. Muchas gracias.